Un saludo para, Jesús Martínez, y para Melvin Josué Chejo Calle. Hola ara, pido una disculpa por no traer capítulos, últimamente no me he sentido bien como para traer capítulos así que les dejaré este pequeño capítulo y otra cosa es que si hay errores es porque el narrador no las lee o se buguerón, no tengo nada más que decir así que antes de comenzar quiero decir que los personajes que salgan no son de mi propiedad créditos a sus respectivos creadores sin más que decir comencemos llegaría sábado vemos a un pelipunta moviéndose de un lado a otro indicando que estará a punto de despertar pasado los segundos despertando Oh, qué bien dormí, ¿qué día será? Creo que es sábado si es así que bien, podré recorrer un poco más esta ciudad y ver qué tipos de comida habrán, pero no me agrada la idea de ir solo, pero no tengo otra opción, invitaría a Kuroka, pero me sigue dando desconfianza aunque se porte bien conmigo y me prepare la comida. Bueno empecemos, ¿dónde estará mi ropa? Hoy oh, la vi, unos segundos después Goku ya estaría listo para irse. Saliendo de su habitación topándose con Kuroka haciendo limpieza, Kuroka al verlo lo saludo pero no recibo un saludo de parte de Goku, poniéndose un poco triste, será que le caigo mal o es que no me quiere hablar por alguna otra razón, bueno seguiré intentando socializar con él, Goku estaría volando pensando que área vería primero, bueno idea a esa dirección, desde aquí se ve un lugar con comida que parece deliciosa, tomando más vuelo llegando, buenas, ¿qué es lo que venden?, Oh, buenas, vendemos tortas, tacos, hot cakes, caldos entre otras cosas, pero si gusta le podría dar el menú, no, no es necesario, me interesa eso que se llama torta me podría dar 5 y cuánto sería el precio a pagar, está seguro de que se logrará comer eso. Y el precio a pagar serían 150 yenes, si me lo comeré todo, muy bien espéreme unos minutos en lo que preparo su orden, pasaron los minutos y se vería a una persona con cinco platos, Boku vio y dijo, oh se ven deliciosas hasta aquí llega su buen olor, empezando a caerle la baba, muy bien joven, aquí está su orden, yéndose del lugar poco empezaría a comer diciendo esto es lo mejor que he probado hasta ahorita segundos después eso estuvo demasiado bien otro día regresaré yéndose a pagar aquí está el dinero los 150 yenes de la comida y 200 yenes de propina adiós fue un gusto comer aquí saliendo del sitio nota para los que se pregunten cómo pago Goku, es gracias a que le pidió dinero a Sarama, la verdad no recuerdo si ya mencioné eso o no, pero lo menciono aquí por si les surge la duda, fin de nota, iría caminando pensando qué hacer, chocando con una persona, este abriría los ojos y vio a una chica de pelo rojo nada más siendo Rías Gremory, Rías dijo, oye no te fijas por dónde caminas o qué en su mente ella estaría diciendo, es el chico de aquella vez que contestó lo que dijo el profesor, bueno es solo un humano normal como para matarlo, saliendo de sus pensamientos dijo, no piensas pedir perdón, Goku solo le ignoró y siguió caminando, Rías se enojó y dijo, no me ignores procediendo a lanzarle un golpe, frenándolo Goku con una sola mano, diciéndole deja de molestar siguiendo con su camino, Rías estaría diciendo diciéndose, oh, acaso es un humano normal, ese golpe creo que ni dice y lo hubiera frenado, no iba con tanta fuerza pero si sí podía doler, pero no se hubiera tratado de un niño pequeño, no lo molestaré, no es como que sea de mi interés un humano, con Goku, porque tenía que pedirle disculpas a una simple mortal, pasó por una cancha de básquet viendo a personas jugar, diciendo o cómo se jugará, se ve entretenido, oye Sarama me podrías cumplir un deseo, ¿cuál será tu deseo Goku?, Deseo que tenga los conocimientos básicos del deporte que están jugando esas personas Ese deseo es fácil Tu deseo de ha cumplido Gracias Entraría a la cancha de básquet diciendo Puedo intentar jugar Los que jugaban le dijeron sabes jugar Sí, Sé jugar lo básico Está bien Irás en mi equipo Empezaría Vemos a Goku haciendo jugadas completamente alucinantes Sorprendido a todos Haría un tiro de media cancha encestando Así ganando todos se acercarían a él y le dijeron, juegas muy bien, tal vez otro día te pasas por aquí para jugar de nuevo, gracias por dejarme jugar y no duden que pasaré algún otro día, saliendo de ahí, ellos se me hicieron muy amables tal vez pasaré de nuevo, se me pasó el tiempo ya está atardeciendo, bueno iré volando despacio quiero ver el atardecer, empezando a elevarse volando lento, estos últimos años se pasaron muy rápido, no he podido confiar en nadie, haré bien en hacer amistades, no deseo pasar por lo mismo, pero me siento solo, sin alguien con quien pasarla bien, comer entrenar y esas cosas, haré bien en socializar con Kuroka, la verdad tengo un poco de interés en ella, pero no sé qué hacer, HMMMM ya lo decidí, intentaré convivir con Kuroka, pero si me llegara a traicionar juro que la mataré sin ningún remordimiento aunque me lo diga Sarama, de tanto pensar no me percate de que ya llegué a mi casa, bueno intentaré socializar con ella, espero que sí, ya que la ha ignorado y no haya guardado rencor, así este abriría la puerta diciendo, buenas noches, viendo a una Kuroka acostada viendo la televisión, y ella le respondería el saludo, diciéndole, hola buenas noches Goku-san, ¿qué estás viendo, Kuroka, es un programa de retos por dinero, oh ya veo, me puedo sentar a verlo contigo, sí no hay ningún problema, pasado los minutos, este diría, creo que fue suficiente iré a dormir, san antes de que te vayas te puedo preguntar algo, si sí, dime, Porque qué hiciste ese cambio repentino si antes me ignorabas, juro que a la verdad es que me sentí un poco mal por ignorarte y quería arreglar mi error intentado socializar contigo, oh ya veo está bien, descansa Goku-san, ok, hasta mañana, así esté entrando a su habitación diciendo. Sé. lo que habré hecho fue una buena idea o luego me arrepentiré, bueno mañana tal vez siga dudando por el momento es hora de dormir, con Kuroka, ese cambio de Goku-san me sorprendió, ojalá siga así, la verdad es que quiero que seamos algo más que amigos diría yo, pero para eso intentaré conocerlo mejor, espero que les haya gustado el capítulo, sigue apoyando para intentar traer más capítulos, un saludo y adiós.